Buenos días, buenos días, buenos días. Nada. hemos vuelto al monte, sí, lo que Montecito, nos gusta a nosotros, para que, que nos no os quejáis y rajéis, ¿Eh? que no andamos, que no andamos, Hoy pues ya estamos andando para aquí, Rick, ¿Eh? andamos también, hombre, ¿Eh? y nada, pues hoy toca buscar a un, a un bicho que dice que anda por aquí, ¿Qué? que dicen eh, señor de los montes, ¿no? señor de las cumbres, no, algo de eso, Corre el camino. correcamino de Ceuta, oh. a ver cómo cojones vamos con este tío, una trampa. A ver, tengo el café. ¿Ven? Tengo el café. Vamos a ver, pero una trampa. Bueno, a ver qué hacemos. Vamos que nos vamos. Ojito, no sé, las informaciones que nos han dado dicen que el paro está anda para aquí. Ojo, no para correr. Queremos ver, queremos ver. A ver cómo lo podemos enganchar. ¿no? A ver, bueno, vamos intentarlo, vamos intentarlo, porque se escucha el ruido a lo lejos. A ver quién es. Ojo, vamos a ver. ¡Rojito, cógelo, cógelo! ¡Cabrón, este! ¡No de puta madre! ¡Esto es muerto! Tenía que haber metido con el paro, cabrón, este. ¿De quién es? ¿Esto vamos a morir? ¿Morir, mi madre? ¿Me coge, mochi? Este? Imposible. ¿Qué era Yo qué sé, Jorge. Yo no sé, yo no lo veo no sé de manera. Voy a llamar Ceprona, ¿no? Cacim. ¿Para la legión que está ahí al lado? Yo qué a hacer lo que hace pájaro? Eh, es que lo cojo yo, este es un pájaro, ¿no? O pues, si este es un pájaro, más pájaro soy yo. ¿Qué va a hacer? Ahora lo vaya a ver. Listo, te voy a explicar una cosa. ¿Eh? Podrán correr más que yo, pero más listo que yo no pueden ser. ¿Tú sabes cómo se coge un pájaro? ¿Cómo? Abre la mochila y mete la mano adentro a ver qué hay. No lo puedo creer. Te lo La mejor trampa del mundo. Hombre, ¿cómo se coge un pájaro? ¿Todo se un japo? Mirá, que un pájaro <risa> hay que cogerlo un seco. Un paquetito de jamón. Tío, Quillo. <risa> no me digáis que no cojo el el pájaro, lo cojo por cojones. Mirá, le Échale cojonar toro. Eh, eh, eh. Venga, ahí tiene cojones, no pararte ahora. <risa> ¡Lo pillamos! ¡Lo pillamos! ¡Lo pillamos! ¡Ya está cogido! ¡Ya está cogido! dios La única manera de coger panoría. ¡Qué maravilla! ¡Esto no ha visto ya mi ¡Esto es! ¡No sones! vamos! Buenos días. Bueno. Pues aquí tenemos un personaje muy peculiar aquí de la ciudad, que todo el mundo lo aprecia porque es un tío válido para todo. Legionario, carnavalero, senderista, que le meta todos los palos, tío. ¿Quién no conoce en Ceuta a José Miguel Borrego Reina? ¿Vos ¿Qué dice, tío? Pues mira. Te hemos trincado. Sí, hombre, pero. Te hemos trincado, hemos trincado. ¿Te ha gustado, eh? Para mí es un placer, coño, <risa> que ya acordado de mí, que sí. sea un ratito con vosotros, que ya algunos vídeos he visto de, de otros personajes de Ceuta, eh, coño, y para mí es un. Un honor que me llamé y un orgullo, coño. Bueno, te lo merece. Bueno. <risa> te lo <risa> gracias, <risa> hombre. Te lo merece. Vamos a andar un poquito, ¿no? Vamos a andar la... un ratito. Vámonos. Vámonos. Vámonos. ¿Eh? El sacrificio que tú haces de dejar a tu familia tanto tiempo, llevas el trabajo, la familia, todo, para entrenar, para prepararte las carreras, eso te llena tanto tiempo. Bueno, ahora mira, yo. Aparte de que me vaya tanto tiempo de mi casa es para no aguantar a mi suegra. <risa> no, hombre, es broma. Es verdad, es verdad que he sacrificado, que hay que hacer muchas horas, sobre todo los fines de semana, que, que cuando tú haces las tiradas más largas, porque tienes más tiempo, a lo mejor te haces 20 y pico kilómetros un sábado y otros 25 el domingo, y entre semana pues, a lo mejor quitas una hora o dos horas al día. ¿no? Pero, pero, bueno, el problema en mi casa es que como a mí me gusta correr, me gusta las motos, me gusta el carnaval, ¿Lo lleva todo la, para adelante. La tengo frita, a mi muela lleva todo para adelante. Pero bueno, la que te ha caído, la que, que te ha ella te ha conocido así, me <risa> <que> no así, ya está, no hay y otra. Y si no me mandar carajo. Y yo no te podemos dejar solo, ¿ya <risa> estás subido para <risa> arriba o qué? ¿A ver cómo coño tú ahí? <risa> ¿Quién es el señor de las cumbres, Guillo? ¿Quién el, <risa> el señor de las cumbres? ¡Amazo, borrego! <risa> <risa> te voy a hacer una preguntita. ¿Quién te metió a ti en las venas esta afición por correr tan tío? ¿Qué pasa, Jorge? Pues mira, eh, es verdad que yo llevo corriendo desde... desde el año... Bueno, desde, desde que era piragüista los delfines. Y ya cuando entré en el ejército, pues bueno, estuve, hice los 101 por primera vez en el año eh, 2000, ¿vale? Y a partir de ahí pues ya fui enganchando, enganchando carreras. Es verdad que en 2005 paré eh, en mi último 101 y después otra vez con Alejandro Castillo retomamos los 101 kilómetros. Y, y una vez que en 2015 retomamos los 101 kilómetros, ya de ahí no he no parado de enlazar carreras, por aquí por Andalucía, después de Andalucía... Está por Madrid y después ya carreras por Europa. Y nada, verdad que ver ¿Cómo es? Mi pregunta es, ha hecho 101, ha hecho carreras internacionales, carreras de 20, de 20 horas corriendo, 40. ¿Y ese tiempo se te pasa por las cabeza, wow, tío? tío? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Un proyecto? <risa> yo que sé, da mucho, mucho tiempo, para pensar mucho. Mira, Jorge, hay carreras en las que está de este que tú has comentado, de 40 y pico horas, que la gente no se lo cree, pero tú ves visiones. La segunda noche que está, ve visiones y ve, ve, ve cosas raras, sí, sí, tal, tal como tal como lo escuchas. Y a mí, por ejemplo, veo animales en el suelo, veo cara tú estás diciendo, mi el borrego, está flipado, viene con la resaca de ayer, no, no, es así. Y después he estado leyendo que es falta de sueño, deshidratación, eh, comida, y lo que tú dices, se te pasa por la cabeza de todo. ¿Qué coño hago yo aquí? ¿Por qué no tiene el sofá acostado? Eh, con lo bueno que está una tapita, <risa> <risa> en pero bueno al final esto engancha y tú dices quiero ya no vengo más pero al día siguiente está buscando otra carrera así que tú sabes la, cosa, la locura no tiene cura. <risa> Va entrando, tío, después de cuarenta y tantos kilómetros, sí. te encuentras tu, mujer a tu wow. allí, tío. Vale. Yo solamente yo, vale. yo, vale. me Miguel, es, tío. Es un bombazo. Es más, tú date cuenta que los, los cuatro últimos kilómetros está sí. atravesando la ciudad de Chamonix y hay público ahí como si tú fueras el que ha ganado, porque ahí le aplauden a todo el mundo, ¿sabes ¿eh? lo que te decía? Ahí te recibe igual que el que gana como el, mismo el, trato, el, que el, el último, efectivamente. Y yo me acuerdo que encontrar a Cristian Cabilla, un kilómetro antes, y le dije, ¿está mi mujer ahí? Claro, tío, bueno, <risa> claro, claro, claro. ¿está mi mujer ahí, mis niñas? Y se está esperando a 200 Hombre, metros. y que yo eh, de con mi banderita de Zota, siempre me gusta sacar y tal, y aquello es eh, espectacular, lo que te cuente es eh, poco. Y ya te digo que mi mujer no es muy de carrera y a ah, flipa. <risa> Pero... Mi, niña, y... mi niña se vieron después la tele y ah, dice eh? <risa> <risa> La <mañeca> famosa <risa> de septiembre y es de obligado cumplimiento, ¿eh? Hacer un recuerdo a la Legión y a su historia y es mejor que un legionario nos va a hablar. Jorge le va a hacer una pregunta, ¿vale? Y que él responda. Vamos. Bueno, Mañana. Ciento, 101, años 101 años de la, de la legión. Años de legión. Y tú has pertenecido a ella. ¿Qué es para ti? De eh, 20 de legión... Además, estamos en la cuna de la León. En la cuna de la, <ríe> de la, <ríe> de la león. Aparte de la carrera, coño, la historia que tiene ese acuartelamiento, la posición A eh, que, que hace usted, coño, y, y con, con Ceuta de fondo, y la historia que tiene esta unidad, que todo Ceuta se siente legionaria, y todo Ceuta, cuando es Semana Santa, cuando llega algún acto de legionario, eh, Ceuta se huerca con el tercio. y esto, El verde, el verde salga, eh, a torca la unidad, o, o todo el que se siente legionario, eh, para Ceuta es un. Un orgullo de que esta unidad esté aquí, y está. igual que regulares y otras unidades, pero bueno, se gusta muy... ¡Emulli! <risa> eso es, eso es. ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! ¡Viva la la ley! ¿Cuántas carreras has hecho tú y cuál es la que más te llena? Hombre, mira, estamos bien. Yo le tengo mucho, mucho cariño, por ejemplo, a los 101 kilómetros de ronda. Eh, es más, si la hago este año sería mi décima vez. Eh, entonces, una carrera que es muy especial, se puede decir que es la fiesta del corredor a nivel de Andalucía. Y después están los, los bandoleros, que es una carrera buenísima, genial. Eh, que te digo yo, aquí en Ceuta, ¿eh? que tenemos la cuna, que todo el que viene de la península hace la cuna. ¡Flipa! Buah, ¡Flipa! Dice, este qué flipa, ciudad! Flipa, qué, flipa. ¡Qué bonito correr con monte y mar a la vez! Y se va encantada la ciudad. Esperemos que se retome ojalá, y ojalá. se pueda hacer. Hacemos a las piedras del ayuntamiento y con el, con el tercio y saquen la carrera Hay que sacarla, hay sí, sí, sí, sí que sacarla. Sí, y no se no se puede perder esa carrera, ¿eh? Hay uh, que sacarla. Vamos uh, ahí, ¿eh? que eso es de Ceuta y para Ceuta. Muy importante para la ciudad. Y, ¿Y el turismo que trae? Hombre, por favor. Y el turismo que trae para si tierra? Si al final, al final te, hay muchas ciudades de Andalucía que organizan carreras para atraer a corredores. Claro porque que allí sí. te deja dinero en comer, en hotel, en tal y el buen ambiente que crea en la calle, un ambiente deportivo. Sí. Así que invito a todo el mundo que no hagas, el que no haga senderismo no haga carrera, que pruebe esto que seguro que le va a gustar. ¿No? Escándalo. <risa> Miguel, hemos tú? hablado de las carreras. Hemos hablado de la región pero contigo es obligado <risa> a hablar de carnavales tío <risa> contigo hay que hablar de carnavales no carnaval, tenemos que hablar de carnavales Miguel, pues tío sí, porque pues sí. llevas cuántos años llevan carnaval pues mira este año anterior me han dado la caballa de oro pero menos más y ventañito entre bueno entre concursos callejeras y otro grupo que estaba tal ventañito de carnaval Repartió entre Sirigota, Cuarteto, Callejera y… Tu primer muy... año en carnavales fue con… Con los Ceglas, con, con el Baby. Con el Baby, qué grande el Baby. El baby ¿eh? Dale un saludo al Baby. baby? Qué grande eres, tío. Es grande. <risa> cuánta cantera, cuánta cantera en Ceuta sacado, gracias a ti. ¿eh? Esa familia ha sacado muchísimos carnavaleros. Sí. Una familia muy buena gente. Siempre, tío, siempre. Y, so, y son geniales. Ey, la gente… Pata negra, pata negra, tío. Y te mudé Ceuta los Ceglas. que… Muy bien, carnaval, tú sabes. A mí me gusta, me, me siento querido por Ceuta, sí. sinceramente. Eh, eh, pienso que hacer reír a la gente más o menos se me da bien, y bueno, eh, ya te digo que, que sobre todo mmm, la muestra de cariño que me da la gente de Ceuta cuando voy después de carnaval por la calle. Que yo borrego, que hay gente que me llama por el nombre de este año, me dice Javidio, me dice Vanessa, dicen... <risa> y la verdad es que hay veces que se me queda nombres... el nombre un tiempo, tiempo, un tiempo. tiempo. El tiempo Pero vamos tiempo. bien, vivo el carnaval de Ceuta. Pregunta <risa> obligada: <risa> el, el cuarteto de Ceuta. Olé. Quillo, bueno. Pelotazo. Sí, hombre. Eh, yo pienso desde el primer año que, hicimos, que íbamos del hospital. Resultó, sí. resultó, eh, y bueno, con Rafita Cardiaco, con Miralle, con Telly y después con, con Pote, hemos hecho creo que unos cuartetos. Y Javi Barriento también salió un año, ¿no? Barriento, ¿verdad? Que salió ese año en el parque, <risa> ¿Eh? el tío con un slip. <risa> <risa> y bueno, Rafita Cardiaco, Raikkonen, ¿tú sabes? <risa> <risa> ver, es un personaje que, le, que lo queremos mucho también, estos ceutas ha pasado uno tú sabes, problemilla y... Sí. sí, pero bueno, pero el tío... Sonrisa siempre, siempre. alegría no falta, no falta, y, no. y bueno, y yo creo que el cuarteto más tarde o temprano volverá y haremos algo, supongo. ¿Por qué crees tú que fue el triunfo de ese cuarteto, del, del año de, de Habibi Sobre todo el año de los Mejani, que es el más, de, más conocido, hombre. La gente se vio muy reflejada de más, tú sabes que... Eh, mucha población de Ceuta pasaba por la frontera y se hizo un, un chiste de lo que era la frontera. Eh, la civil por un lado, la por otro. Yo creo que resultó, resultó sí, sí, sí, sí. y se tocó bien tocado. Porque sí. A nosotros nos invitaron a esta boda moruna y nos invitaron a, a comuniones. Pero, o sea, a, a, le gusta a todo el mundo, tanto sí, a la población sí, sí. Eh, musulmana como a las cristianas. Como a yo creo que qué fue, bueno, fue algo que, que resultó muy bien. Y, y bueno, y, no, queda, y perdura, y perdura sí, todavía. Sí, y perdura. Verdad, yo me pongo el disfraz de vez en cuando <risa> <risa> y, me, y me hago mi vídeo <risa> con el pote y mi historia. Qué bueno, tío, pero bueno, qué bueno, yo espero que algún año se retome. Y, sí, Sí, hombre claro que si vamos si no a el cardíaco mejor me, no, mejor oh, oh. <risa> Rafa. grande rafael grande <risa> <risa> anímate <risa> a mí me ha dicho un pajarito de que tú estás haciendo caminos nuevos por aquí es verdad bueno no no yo creo que no son caminos nuevos son caminos que se han perdido porque es verdad que antiguamente como había tanto personas militar en Ceuta, estaban todos los caminos abiertos pero bueno, ahora que es, cuando se perdió el reemplazo, hay muchos caminos que están cerrados la maleza y tal. Y bueno, cuando se quiere subar un chaval de Ubrique que está aquí en Zota, eh, no es que estemos haciendo caminos nuevos, sino intentar retomar esos caminos que se han ido perdiendo poco a poco. Y bueno, es eh, verdad que eh, lo que es el Arroyo Calamocarro se ha abierto una senda nue oh, nueva que estaba, pero que se está retomando ahora y la gente está flipando con esa sendita. Así que eh, está, a ver si van saliendo. Másito, pasa que hay que mantenerla, hay que ir con la tijerita, hay que ir cortando. Es que es eso, tío, tenía que haber un mantenimiento de esto, ¿verdad? De estos caliers, de estos que senderos, tío. Ceuta se de lo que hemos hablado antes, Ceuta es maravilloso, tenemos el mar, tenemos el monte. Tenemos todos los, todos los, todas las torres, todos los castillos de, que se hay que mantener, pero bueno. Eh. Bueno, una llamada a veces si hace poquito a poco se va. Se va arreglando. Se va arreglando el tema. <risa> Bueno, Borrego, vamos a ir despidiéndonos un poquito, pero a la gente le gusta saber qué tiene tú en mente. ¿Con qué nuevos proyectos nos vas a sorprender? Pues mira, en el, el tema carnaval, que es lo más próximo, se decir. Eh, hemos hecho una chirigotita con, bueno, está Pino, está Javitelle, Javisala, eh, Shisho. Eh, Chicho. Uh, shisho. Shisho. Eh. <risa> <risa> está bueno, los lo, ñoños, hermano, Hemos hecho un grupito que creo que sobre todo lo pasado muy bien. Vale, intentaremos también hacer que la gente lo pase bien en el auto, con el tema del carnaval. Y nada, y el tema carrerilla, pues mira, Jorge, eh, tenía bandolero pero creo que no voy a ir y ya lo siguiente va a ser los 101 kilómetros de ronda de equipo, que tenemos un buen equipo creo bastante, los tres primeros. Pero se hace, se hace ronda. Está ahí también, está yo creo que en la balanza y hay que esperar un poquito, pero parece que en ronda están preparando la carrera, o sea que puede ser que se haga. Y es verdad que esto de las carreras es un vicio, ¿no? y ya, ya he hecho carreras de 172 y al final tú te pones retos más largos. ¿no? Y en UTMB, o sea, en el Mont Blanc hay una que se llama PTL, que son 330 kilómetros. Y bueno, la tengo en mente, a lo mejor para dentro de dos añitos así me la, me la planteo y nada, prepararla y hacerla. Y para adelante. Y pa <risa> ¿Qué más da, que más da 100 kilómetros más que 100 kilómetros menos. <risa> Bueno, pues ya estamos terminando esto todo, ¿no? Porque la verdad es que hemos pasado un rato muy agradable aquí con nuestro acredito borrego, pero una entrevista al borrego, <risa> sin que termine, contando un chiste. Tío. ¿Un chiste sin <risa> que entrevista, no. Que no puede ser, tío. Yo, yo solo conté un chiste muy largo, pero venga, a ver, ya, cortito. Dice, se, se, papá, se te han robado la tarjeta de crédito hace cuatro meses y tú todavía no la has denunciado. Si es que me he dado cuenta que el ladrón gasta menos que tu madre. Bueno, pues otro capítulo más, ¿eh? Este capítulo yo creo que os va a gustar también, ¿vale? Suscribirse, cabrones. darle a suscribirse al like, que no cuesta dinero. Y nada, como siempre. ¡Hasta luego. ¡Nos vemos!